Esto va a ser largo. Dale nomás. Lo que tenéis que mentalizarte en el barro es que no tenéis que pelearle. Si las ruedas se te traban, es porque tenéis que soltarle un poquito más. <ríe> Man. Regula tu velocidad. Acá contra Peralte. <ríe> Está rico el barro así. <ríe> es un jamón la wea. Eh, refalín, bajoncito y ahí viene una curva a la izquierda. Tal uh. como yo cuando llegué. <risa> ¿Y, y, y los Esto, ¿cachaste que cuando me metí? Claro, iba desequilibrado entero, pero sabía que iba, mi, mi peso iba a caer a donde yo quería apoyarme. Porque, como que lo intermedio entre apoyo y apoyo es inexistente. Mm. <risa> Perdiste el apoyo ahí. Se te, es, es simplemente porque no lo la achontaste a la línea. Tranquilo, acá tenéis que bajar la velocidad y ponerte a aprender a andar de nuevo. <risa> Trata de mantener el pie en el pedal, cualquier lugar lo sacáis para afuera. <risa> La madre, la madre, la madre. <risa> esta va a estar la raja <risa> no. uh. este, este sería el aprendizaje acuatico porque si se andar esta estos ya ni un barro me daría miedo wey. claro, ya cachai que es lo peor no, esta va a estar mal cago he andado barro, he andado barro, pero esta va a ser cago esta va a ser paso <risa> y aquí queda la pata ya mira monte ¿tú acá no, esta, esta, esta igual no es fácil. Yo me voy a matar. Fíjate que mis ruedas trato de que giren todo el rato. La única que puedo trapar es la trasera. Me voy a tirar despacito acá. Acá abajo no está tan malo. Atento con estas raíces nomás. Soy una abuelita. ¡Vay perfecto, abuelita. Uh, Muy bien. Ya. So <risa> <risa> <risa> yeah. Ahí está, mucho menos. Cruzate el camino al frente, para arriba Ay, Me siento cagado, <risa> Épico Mira, estas primeras curvas, por ejemplo Esta posición y deja caer un poco la bici Para que ella vaya para donde tú querís La vais metiendo ahí Ahí Y vais cargando todo tu peso en el pie de afuera Esto es lo que quiero, que te Si, sí, es divertido, eres bueno, es como andar otro tipo de circuito, siendo que es el mismo Acá abajito se ve que está el apoyo y acá te podéis subir si te empujáis. Es, esa es buena que la que entendáis que podéis hacer eso, te a apoyar acá abajo y subirte para algún lugar. Acá viene un bajoncito que abajo tiene un escalón así que atento. Me voy a tirar y yo, uh, oh hasta resfaloso a cagar! Oh, oh, oh no. Te podéis dar la vuelta más por por afuera también si queréis. Acá hay un bajoncito, chico. Bueno? Un escaloncito en diagonal. Este ¿no? <risa> el normalmente es el ¿no? Sí, no, sí, sí, sí, es que no, lo peludo del barro es que no, al principio no sabéis cómo mantener la estabilidad. Este voy igual. ¡Oh! ¡Impresionante! Que con la <risa> Pero bueno, es tu primera bajada en barro y no te caíste. Tenéis buen apoyo de pata. No, no, no. <risa> <risa> <risa> ya, luco métete al bosque. Dale tu primero conociendo y es harta zanja y zanjón grande que te vais metiendo. Entonces anda mirando dónde tenéis que apoyar la ICI. Y ojo con las raíces. Hola, hola. <risa> uh -huh. Buena acá, bro. ¿Cómo andamos? <risa> <risa> <Hola>. <risa> bueno chiquillos. <risa> ¿Qué no, eso, ¿va paciencia, no es que Suelta, que... suelta el manillar, deja que la bici se mueva. Déjala la que se acomode ella. Buena, buen. Esto gané. ¡Oh! ¡Oh! ¡Francón! Sí, dale nomás. ¡A morgue! <risa> Gracias, he <risa> <Mirá risa> hermano. Esa posa lo único que tienes es que es media. ¡pum! como que te hace chocar para abajo. <risa> <risa> Estás aprendiendo, hermano mío. Siento, esta observación mía, estoy tratando de sacarle el rollo, pero siento que el, el manillarlo ya está tan tieso que la bici cuando te, se te mueve, te bota el lado y te hace apoyar la pata. Ya. En vez de eso, déjala caer hasta cierto punto y ves si recupera. <risa> el barro está brutal. Ahí apenas podáis meter la pata. Vamos a sacar las dos. Vamos a sacar las dos. <ríe> Depende cómo haya la situación. La situación te ya. Las raíces te desestabilizan también un montón. Esto es lo mejor del barro temuquense. Uh. me va a propagar una pata muy rápido, caché, como que me, me, me derroto muy rápido. Pero es que hay veces que te derrota nomás, pues tenéis que tratar de no llegar a ese punto. Porque si le peleáis ahí te va a botar. No es como que podáis hacer mucho más el que lo que, de que, de que de estáis de haciendo. Muchas veces lo bajo inútilmente. Para no bajar la pata en exceso hay que tratar de ir al apoyo que viene. Pero no es fácil, pues, bueno. ¿Cómo estás, esa weá? Quiero no me fuera, quiero no me fuera. Pero en ¿qué aprendiste esta bajada? Puta, mirar el apoyo, un el apoyo. Tratar de no bajar tanto la pata que la bajo muy. me regalo mucho. Ya. Yeah. Y eso me ha pasado siempre, weón. Bueno. Cuando viene una barca peluda, bajo la pata innecesariamente y pierdo todo el control, pues, bueno. Claro, pero esa pata abajo, por muy caliorda que se veo, muchas veces te zafa el porrazo. Claro, siendo tus primeras andadas en barro, vais aprendiendo cuándo podéis y cuándo no. Pero la pata sí. es un apoyo fundamental, weón. Bueno. No, si yo creo que eh, andar en barro, esto que estamos haciendo, me va a servir mucho, weón. Bueno. Si, si lo hago, más que A mí me sirvió un montón, yo aprendí y siento aprendí, caleta, a dónde me puedo apoyar y a dónde no. el día 2. Eh, ayer fue que anduvimos barro y hoy día vamos a ver cómo estuvo el progreso. Oh no lo quedes tanto en la trasera. Súper bien. ¿Sí? ¡Uh -huh -huh! ¿Sí? Contra tour ¿Sí ¿Sí No, pero súper bien. ¿Sí Asegurado bien, weón, para que vaya conociendo cómo se comporta. El apoyo mágico ahí. Oh. Uh. Bien, súper bien. Está resfaloso, weón. Que está casi peor que ayer. ¡Uh! Suéltale, suéltale. suéltale. ¿Cachai? Tu rueda delantera no hizo nada porque la bloqueaste. Sí, sí, caché. Debe para la derecha, ¿no? Sí. A lo que una rueda se vuelva loca, Tenéis que soltar y mirar para dónde vaya a ir a caer. Sí, Cuesta, cuesta. Cuesta, hay que tenerle una fe media ciega. Sí, va, <risa> uh. sí, hay apoyos raros que te quitan la cleta. Oh, bueno. <risa> oh, wow. Oh, wow. A ver, estáis más compuesto que ayer, weón. Sí, que estoy disfrutando un poquito más. Ayer estaba muy miedo. Muy trabado. Pero igual son Es parte de época, pues, weón, es parte del proceso de aprendizaje. Oh, como empezaron a sonar mis planes. Ahí. Uy, uy, uy. Y aquí, aquí, aquí. <risa> uy, uy, uy. Espene uy A la, la, la oh. El... Oh, yeah. yo ahí. Oh. difícil, pero le voy a poco. Sí, le voy sacando el rollo. Filena. ¡Dale! Dale nomás. Ahí. Uy, uy. Bueno, van. Bueno, Dejando tu peso en el apoyo, pero cargado siempre arriba. A eso. Uh -huh. <risa> Cuando te, ya te caíste a la zanja, si no tenéis como levantarte a, a salirte, tenéis que quedarte nomás. Es lo más seguro. ¡Uh! Súper bien. <risa> <risa> <risa> <risa> me, me llamó la atención que comparado con ayer, tus ruedas giran pues. Bueno. Con la pata fuera y todo, pero la bici la va guiando. ¿Tú no sacas toda la pata? Ya, vamos. mirando el apoyo. Esa, es esa es la instrucción como mi esta. Buscar el apoyo. Buscar el apoyo. Lo mismo que mirar bien adelante, ¿no? Sí. Uh -huh. Mira, para la izquierda. Ayer me salía ahí. ¿bueno? <risa> pues le dije por allá y yo digo por acá. Era el prole no, está bien para Igual tiene buen... Sí. Acá atento a las raíces. Un <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Espectacular. Oye, bueno, ahí una raíz me la habría quitado y calvo. Le dije no, bueno, no fue bien derecho. ¿Cachai que pasáis como pidiendo disculpas así, uh oh, permiso, permiso? Barro training. Sí, no, de ahí hoy día me siento mucho mejor. Vais mucho mejor, bueno. Ahí está. Pero ahí en bajas como esa te pone en tu lugar, pues te dice, acuérdate que cuando la perdí. La verdad, se la chucha. Claro. <risa> Esos son los pequeños avisos que te va dando. Hay algo que yo hago harto en barro que no te he visto hacerlo que es tratar de mantener el manillar más, más blandito. Como que te puede agarrar la bici pero no te bote. Claro, sí, marido, es que me va a andar y medio así. Más motoquero, más sí, puesto. Motoquero, más fieso. Ya. Pero sí, podría tratar de buscarle también. Uh, bueno. Sin pelearle nada. Anda al apoyo. No le pelees esta... mucho. Va perfecto. Sí, pero miau. Pero miau. <ríe> bien. Esta fue la. Esta está cómica. Super bien. Si llegaste hasta ahí, weón. Sin apoyar patas. Hay bueno, acá casi no puedo tocar freno, Si siento que se va, tengo que soltarle e irme para abajo. Porque entre medio no pasa nada. Es porrazo seguro. Entonces como aquí, para no derrapar, esta primera parte le suelto un poquito más, me abro. No le peleo nada. Super bien. Bueno. Oh. Iba a ir tan profesional, weón. Yo no me esperaba, yo tuve que freno y dije que ya, ya estoy listo. Ya, ya fue. fue. La soltaste, la bajaste perfecto y después hiciste un espectáculo hermoso. Mira la marca que dejaste. Hagas esa, pues <risa> Y a al, al barro máximo. Este es el máximo. Este es el barro máximo. Tobogán es la que nadie quiere recorrer con barro. Y a Luchomano. Oh, Let it go with the flow. <risa> es por allá. Estoy mirando por allá. Es por allá, La verdad, la verdad. para para el para, para, para, para, para. Ja. equilibrio! equilibrio De apoyo! Uh -huh. ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está el apoyo? De Acá vienen los hoyos más profundos de lo que se ve Ay, sí. Ay, voy a nuevo, <risa> Ese hoyo, weón, es para hacer la bolsa. Paga ahí, te metí ahí. Ahora que es lo que hay... Mejor, <risa> <No>. <risa> <risa> ¡Oh! ¡Cómo tranca la weá! <risa> <risa> <risa> Se va a ir con la mata abajo, entonces mambo. más miedo da no dale con los pies planos, pégale nomás, así como que. ¡Oh! ¡Ah! ¡Corta! ¡Echate tu madre! ¡Echate tu madre! Este barro es complicado, weón. Te pones a salir de aquí, weón. Esta vaya al tiro significa que tu rueda de acá para ella después, weón. Todo te. te bota. ¡Te refajo! <risa> ¡Oh, qué chocada! Las raíces mueven mucho. ¡La raíz se mueve mucho. ¡Uf! Uh. ¡Uf! Uh. ¡Uf! ¡Uf! el Vamos Lucho, <risa> el pedal abajo te mata porque una vez que tenía el pedal abajo te puede tomar en cualquier parte y descontrolar más. Lo mejor es sacar la pata y volver, sacar la pata de volver. El sacáis la pata y te quedáis ahí, te transformáis en ancla manpon. Todo abajo. Cuando quieras, brother. Let it go. Let it go. Sin pelearle. <risa> Buena. <risa> Ahí la hiciste. <risa> qué bueno? <risa> es que somos los únicos buenos andando. Esta hueá está demasiado refaloso. Mi apoyo es justo, mírala Está la raíz del hoyo grande. ¿Ya? Y la raíz que viene, que es la que te sabotea siempre. Tu apoyo está en la mi apoyo está en la derechita. Vamos acá, la, que esta hueá haga lo que quiera, pero yo voy acá. ¡Pum! No, no puedo frenar Esto. Suéltale. Ah, vale, pa, listo. la cagó, weón. Una weá tan simple, weón. Es un detallito? Yo me metí, metí la bicicleta en el hoyo. Ahí está en tu marca. Ahí se me respalaba y con eso me iba a la chucha. A meter la rueda justo ahí. Porque me, me arreglo que no se me había ocurrido solo, weón. Estaba muy divertida la weá. <ríe> Esto es lo peor que te voy a encontrar. Igual, chico. ahí pasó bueno te tiró para abajo <risa> dale dale Perfecto, mira, mucho. Mirando <ríe> para adelante, ya, mira Acá, acá vienen bajo chicos. Ya, pero está por lo menos está plano. Güey. Sí, sí. Sí, gusta para sentir el viento en los ojos. fuerte. A mí el barro. Pero aquí y el barro sí todo pero pero aquí no hay espacio igual. ¿vale? yo <risa> slow, ya boom, vamos voy tú ¿eh? dale nomás te sigo el espectáculo es muy bueno date cambio esta pega <risa> mi taparro lo está pasando bien Esquerra, izquierda, izquierda. Pa para acá, para acá, para acá. Uh. Oh. Es <ríe> muy espectacular andar la en estas condiciones. Y nos saca la pat. ¡Oh! ¿Qué ¿Qué? ¡Uh! Pero va bacán, weón. Súper sí. bien. mejor, Va el filete. ¡Pum! Eso. Corta. Está? está listo! está listo! Ah. ¡Oh! madre! Vale, gracias, <risa> es que la tengo, ¡La tengo, pero no la tengo! ¡Qué grande, Lucho, weón, como he progresado en estas poquitas andadas, weón. Esta, de de andado, gracias, esta bueno. ha sido tu experiencia más fuerte con barro, ¿no? Pero no es como la, la única en que he tratado de ganarle, ¿cachai? De pelearle. Claro, es como que te ganan las ganas de andar, pero no vayas a andar como con la intención de aprender a andar la weá. Porque te toca tan pocas veces al año que para la mayor parte de las personas ni vale la pena, po. pero acá es elemental. Sí, pues yo venía a andar con. quizás si estoy a seco, claro, filete, después está con barrio y va no hoy. Claro, eh, no hay nadie, hemos visto a dos chicos pasar. Yo digo, una semana acá bueno para el Si, Si estáis decididos Pero y queréis practicar. Sesión, yo creo que igual que hay. Si, sí. no, suelto <risa> <risa> sueltita. Que vaya, que vaya. Mira para dónde vais. Muy bien, igual seguís controlado. Muy bien. Uh! <risa> ¡Pucha, ¿Qué pasó, wey? Ese hoyo está brutal. ¡Ay, weón! Lu, yo, man. ¡Pegaste esa virueta por presión de madre! <risa> pues impresionante! Eso no lo hace nadie, ¿ah? ¿eh? Y que estás este, como que la dejé equilibrarla y como un. ¡Oh! ¡Y oh, no pasaba nada, wey! ¡Apollo! ¡Apollo, toma! Oh. Bueno, esto cada vez peor güey? Me parar, güey. oh hermanito máximo güey. oh que me has hecho reír Madre, güey. oh ya todo bueno no, atrás, güey, no, es que acá no sé por qué te estáis subiendo tanto para arriba acá tenéis que empezar a tirarte para allá hazlo una vez más pero no te tiréis para acá, tírate para abajo Aquí es plano Tenéis que llegar aquí, de allá para acá No de aquí para allá Ya Lucho, suelta los brazos Prepárate Baila con el agua Tu peso tiene que ir para donde tú quieres que vaya El resto puro zafar. Muy bien ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! <risas> Profesional, muy bacán bueno dale dale nomás y para la derecha eso oh, oh pata fuera nomás y hoy muy bien arriba yo por ejemplo bajé las patas de puro weón pero filo recuperé aquí vos me dijiste a la derecha necesito anticipar pero aquí me quedé medio bloqueado ¿qué? como que ¿qué hago Sube allá, hubiera pensado solamente sube allá y después cierrate para allá. Tenéis que hacer que la bolita haga la curvatura sola sin pelearle. ¡Uuh! ¡Cabrona! Oh. <risa> oh. <risa> ¡Lucho man! <risa> Quizás está más resfaloso, Juan. Cacha no no no, no te podéis parar. <risa> <risa> sí, obvio. Bueno, Me voy a tirar yo antes, sí, weón, bueno, porque estáis saliendo disparado a cualquier parte. No, no te es que la hemos dejado, la hemos hecho... está sí, más mejor aquí? Con todos los porrazos y todas las cosas. Sí, weón, te caí en la posa y tiráis todo el agua para afuera y quedas todo mojado. Bueno, mírame, mírame, mírame. Es lo, es lo mismo que te estaba pasando aquí, ¿te pasó lo mismo que acá? Abajo y a la izquierda. ¡Wah! Wow, le pegáis. Uh. Lo hice muy marcado, pero ¿cachaste la idea? Bueno. Uh. Uh. Uh. <ríe> uh. <ríe> Esa ahí abajo, esta, está para salir tipo pump track. Porque si te apoyáis bien allá, podéis flotar hasta acá arriba. Pero ni, si no te apoyáis ahí, esta va, te va a botar para abajo. Si mira cómo está. ¿Tú así, pues, güey? Que tratar de salir para allá. si Por eso le el salto, ¿no? Yo trato de bombear la parte de allá para que me impulse para algún lado. Yo puedo salir por el salto por arriba, pero con el impulso allá abajo, si no, no salgo. No voy a bombear nada, no voy a hacer nada. Aquí quedo abajo y aquí subir es imposible, ¿cacháis? Tenéis que uh, tirarte para arriba. Con el grito ahí. Ahora me voy a apoyar un poquito abajo y voy a tratar de salir para arriba. Está acuático güey. Sí, está peor que antes Pero dale nomás No, está bueno Como que ahora cayó un grip ¡Bueno! ¡Wow! ¡Espectacular! Ahora nos vamos <ríe> Ese estuvo... Bueno Lucho Van güey, La hiciste